Can crash. Be my friend. bienvenidos a un nuevo productive my friend en el vídeo de hoy os voy a contar una historia hubo una vez un pintor era el mejor pintor del mundo y empezó a pintar un cuadro empezó a pintar oh, el mejor paisaje del mundo las mejores casas la mejor técnica pero llegó un momento en que nunca estaba contento en cómo era el cuadro de... O sea, siempre había... Siempre lo podía hacer un poquito más bonito y siempre retocaba una cosa, otra cosa. Y al final el pintor estuvo 80 años pintando el cuadro y se murió. Y jamás pintó un cuadro en su vida. Os vengo a contar la moraleja. La maldición de la calidad. No sé si habréis oído alguna vez hablar de esta maldición, pero es una maldición que se lleva a muchas, muchas, muchas empresas y más startups por delante. Pero que sepáis que hay una solución que la voy a desvelar al final del vídeo para combatir la maldición de la calidad. ¿Pero qué es la maldición de la calidad? Pues mirar, la maldición de la calidad no es otra cosa que morir es esto pasa, le pasa mucho a los ingenieros muchas veces, que al final por su propia formación son muy perfeccionistas y es como el pintor que pinta un cuadro como el músico que hace una canción siempre buscamos la perfección pero en algún momento hay que parar, en algún momento hay que sacarlo a, a producción, en algún momento hay que lanzarlo al mercado y para eso, pues por ejemplo, pues están los MVPs ¿vale? O sea, decir, por favor Vamos a hacer hasta aquí, hasta conseguir esto para poder lanzarlo, porque es que si no, es imposible empezar. ¿Y por qué os digo que se ha llevado a muchas empresas por delante? Porque veo todos, todos, todos los días, startups que empiezan, bueno, y empresas normales, pero sobre todo startups, bueno, es que tenemos la app, pero es que hasta que no tengamos, no sé... O sea, siempre es, es que hasta... Y al final no lo sacan al mercado. Y si, y si os dais cuenta y analizáis el mercado, hay muchas, muchas empresas que son muy grandes y tienen productos de una calidad muy baja pero qué han hecho lanzar muy pronto su mínimo producto viable aunque sea con baja calidad comerse el mercado tener una amplia cuota de mercado como por ejemplo como hizo whatsapp al principio y fallaba muchas veces pero se hizo muy grande lanzaron el mínimo producto viable y no les importó la calidad sino les importó alcanzar una cuota de mercado muy grande y hoy por hoy me da mucha curiosidad cuando veo por ejemplo hbo que digo ¿cómo una empresa tan grande puede tener una calidad tan baja de software se cuelgan un montón de veces las películas no te sale el resumen en las miniaturas como Netflix o Amazon Prime, y dices, pero ¿cómo una, una empresa tan grande puede tener una calidad tan baja en su software? Para que veáis que, que muchas veces hay que renunciar a la calidad para poder sacar el, el mercado, porque eso afecta muchísimo a la estrategia de producto. Muchas veces no hay que eh, caer en la maldición de la calidad ¿vale? y quedarnos como el pintor pintando el cuadro durante 80 años, sino sacar el producto y lanzarlo y coger cuota de mercado rápida. Esto también se puede observar, por ejemplo, en la cultura de los países. Por ejemplo, los, los americanos, los norteamericanos, son muy muchas veces de lanzar rápidamente la startup con eh, una calidad mínima y testear, ¿no? Y testear. No sé si os va sonando ya un poco por dónde va a ir la pócima para combatir la maldición de la calidad, Va, depende, depende mucho pues, de la cultura de cada país porque hay países que, que sí que son más de asegurarse, mucha burocracia, bueno, no, no voy a poner ningún país en concreto para que nadie se ofenda, pero premiar la calidad frente a la rapidez de lanzamiento en mercado o en muchas otras cosas. ¿Qué podemos hacer para combatir estos contratiempos? Os voy a dar unos pequeños tips, fijar muy bien los objetivos de calidad que queremos para poder sacar eh, antes de ponernos a producir ese producto, fijar muy bien los recursos de los que disponemos no los recursos económicos que también los recursos temporales es decir no voy a poder invertir más de 10 horas o 100 en desarrollar este producto porque si no podemos caer en el ejemplo del pintor o sea siempre Oye, pues podría mejorar esto vamos a esperar a lanzar lo que voy a mejorar esto hoy voy a mejorar esto otro o sea fijar muy bien los recursos límite que tenemos porque también veo muchas startups que de repente gastan todos los recursos, tanto si han levantado ronda como si no han levantado ronda, y no han sacado el producto, porque se han focalizado en tener un producto perfecto. Poner foco, no desviarnos para hacerlo mucho mejor. Tiene que cumplir una cosa, vamos a hacer un producto para que cumpla eso. No tiene que tener florituras ni atrecho a su alrededor. ¿Y cuál es la pócima que os he dicho que os iba a desvelar para combatir a la gran maldición de la calidad? Pues el Lean Startup. Sí, señores, el Lean Startup es el mayor enemigo de la calidad. Entonces, si vosotros veis que os está empezando a comer la maldición de la calidad, tenéis que hacer Lean. ¿Por qué digo Lean? Porque el Lean os va a permitir testear, como he dicho antes, sin morir en esa burocracia, en ese desperdicio de recursos, en ese me espero a que, me espero a que, hasta que... Porque el Lean te permite eh, validar hipótesis sin tener que caer en ese pozo. Así que espero que nunca os coma la maldición de la calidad y que triunfen vuestras empresas. ¡Hasta el siguiente Biproductive!